Dios está azul, la flauta y el tambor anuncian ya la luz de primavera. ¡Viva las rosas, las rosas del amor entre el verdor con sol de primavera! Esta es la tierra de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Esta es Colombia, tierra transoceánica entre el pacífico de las ballenas y los caballitos de mar y el camarón y los tiburones y el gran atlántico de donde nacimos hundida la gran atlántida entre el áfrica y la antártida surgió hace 70 años 70 millones de años estas montañas gradiosas que nos dan el pan de cada día y nos nutren con sus raíces históricas. Somos hijos de la Madre Tierra, Pachamama, Tierra Maravillosa, hijos del sol, taita inti, de chichas, de Cocornaes, de chavíes, de guayú, de ticuras, de hombres sicuani. Hombre del Orinoco, hombre del Amazonas, hombre de la península, hombre de la montaña, en Beraca, tíos, persona de los ríos, persona de la tierra. He aquí un relato, no griego, sino de la tierra indoamericana. Esta es Colombia, tierra trasoceánica, con cinco mares, Primer mar, el Océano Pacífico, segundo mar, el Mar Atlántico, tercer mar, los ríos, la laguna, cuarto mar, el mar atmosférico, el mar atmosférico sin fronteras, quinto mar, el mar de los ojos de las mujeres amadas y desamadas con sus lágrimas de amor y de sabor, ese es el quinto mar colombiano. ...este es el mito de Colombia... Esta es nuestra tierra... ...nuestra creación... ...vía a Casidayu... ...Casidayu... ...quiere decir en lengua del Caquetá y de Huacán... ...y Huitota quiere decir... ...renovación, restauración... ...el sol... ...es el ojo del mundo... ...que se distribuye... ...por todos los rincones de la tierra... ...desde Karagyibuna... Bacatá y Sarmatuna, Serancua, distribuyó albricias desde Chundua a Siku. Las leyes del sol, Taita Inti, son fuerzas padres, son fuerzas del día, son fuerzas de la salud y de la vida. Cacuarua, biku Alucinata, las leyes de la luna son fuerzas madres. Son fuerzas de la vegetación, son fuerzas de Gaia, de la madre tierra, mama, madre cosecha. Son fuerzas de la noche, son fuerzas de la oscuridad, son fuerzas del silencio, fuerzas de la enfermedad, fuerzas de la muerte viva. La rigen las leyes del padre Cacu, y Mamantunanga, Dios es mujer. Dios es mujer, la madre de nuestros cantos, de nuestra semilla, nos dio a luz al comienzo del mundo. El universo es una familia, un cerro es el hermano mayor, una roca es una tía hermosa, los peñascos son nuestros antepasados. La armonía con la naturaleza es la justicia ¡No somos militaristas! ¡Atrás la guerra! La guerra es un defecto de la humanidad en el tiempo de la ciencia y la técnica. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol. Ni plantas. Solo el mar. Estaba en todas partes. El mar. El mar era la madre. Y ella era agua. Y agua por todas partes. El agua es llama líquida que viene del sol y va a la tierra. Luego, esa llama líquida se vuelve clorofila en los árboles y se vuelve sangre en tus venas, se vuelve sangre en tus venas. El mar era la madre y ella era agua, agua por todas partes. El agua es una llama líquida y ella era río, Laguna, quebrada y mar. Y así estaba en todas partes. Así primero solo estaba la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era la luna. Ella era espíritu de lo que iba a venir. Ella era pensamiento. Ella era memoria. Así la madre existió solo en la luna, en el mundo más bajo en la última profundidad, sola, entonces, cuando existió así la Madre, se formaron arriba las tierras, los mundos, hasta arriba, donde hoy está nuestro mundo. Vivimos como en un sueño, uno puede mirar un árbol, y uno ve un árbol, pero uno puede mirar un árbol, y lo que ve es una culebra, lo que ve es una sierpe, lo que ve es una sierpe, también, también, el tronco, el tronco es una culebra, las raíces son culebras, los bijucos que la cuelgan son culebras, el árbol inmenso, un falo enorme que une la tierra con el cielo a través de la gente de las estrellas, la unión fecunda del agua y la tierra, Refleja la cópula cósmica, cuyo fruto es la abundancia simbolizada en los árboles de los alimentos. Serpiente milenaria del Amazonas, que va de la selva al cosmos. Genené de los Catíos, kalibirai de los Iquani, Moyama Jurema de los Huitotos. La joven madre vio crecer el árbol nacido entre la espuma. Hijo del demiurgo serpiente que fecunda la tierra. El árbol producía frutos de toda especie y medraba los pueblos a su sombra. Pasaron las lunas y las lunas y el árbol creció tanto, tanto. Preciso fue derribarlo para obtener alimento. Mi corona de plumas, yo, gavilán o guacamayo, en lo alto... Voy bebiendo la fuerza de los soles para hundirme en mí mismo, para ser yo mismo. Ala del día, serpiente de la noche. Río Amazonas, serpiente que se arrastra en sus meandros, coronado de selvas, volver al hilo sutil de la palabra y al agua germinal del semen derramado en el alma de los seres y las cosas nombradas que nos rodean. El rito mantiene el ritmo universal. Por eso deben ser creados múltiples mitos lúdicos como los hemos hecho hoy. Múltiples, múltiples ritos lúdicos y ofrendas a nuestra madre natura como lo hemos hecho hoy. Al paraíso, al paraíso por un sentimiento telúrico. Buscando el cielo verde y la tierra azul, un cielo para cada rama, una estrella para cada hoja, un río para llevarse la memoria y lavarnos los recuerdos de mariposa inmóvil, Pachamama, a luna, a luna, a luna, el catún del árbol de la vida será establecido. el mes primaveral en su novilunio. Hoy es el día de una noche nueva, de una luna nueva. Hoy es el día de Gaitán 60, 2008. 60 años de guerra inútil para el pueblo y de guerra útil para la oligarquía deshonesta y ridícula. 60 años de grosería inmunda contra el pueblo colombiano paraíso de la Nueva Atlántida. Comunidad suramericana de naciones sin fronteras. Arriba Venezuela, arriba el Ecuador, arriba Bolivia, arriba Chile, arriba Perú, arriba el Brasil, arriba Argentina. Somos la Nueva Atlántida.